¿Cómo he llegado a acumular tanto aparato obsoleto? Parece que se reproduzca. Nosotros reciclamos. Eh, eh, eh, ¡Alto! Un momento. Al cubo de reciclaje no ¿Cubo de reciclaje? Pensaba que era mi papelera. No, es un cubo de reciclaje. Ahí no se tiran equipos obsoletos, ni comidas, ni restos de uñas, ni animales muertos. Seguro que me dejo algo. Bueno, vale. ¿Y dónde tiro todo este equipo obsoleto? Hay un número de teléfono al que puedes llamar. Ellos vienen y se lo llevan. ¿Cuál es el número de teléfono? No sé. ¿Eh? ¿Quiénes son ellos? Mis conocimientos se limitan a lo que no puedes echar al cubo y luego tengo... ...una vaga noción de la existencia de cierto número de teléfono. ¡Ha llegado tu nuevo ordenador! ¡Todo lo que tenías hasta ahora es chatarra! Gracias, Asok. Aquí tienes un modem por las molestias. ¿Y qué hago yo con un modem de 2400 baudios por segundo? Prueba a tirarlo por ahí, pero tienes que llamar a un número secreto. Creo que hay un 9. ¿Entonces usted ha visto el número secreto? No, pero muchos números de teléfono desconocidos llevan nueves. Lo he leído. ¡Trián, ¿Y si llevo parte de ese material a casa y lo tiro allí? ¡Eso sería robar a la impresa! ¿Cómo se puede robar basura? ¡Te la metes en los bolsillos! Los equipos obsoletos no son oficialmente basura hasta que no llamas al teléfono ese y se los llevan del cubículo. He oído que todo el mundo tira aquí el material obsoleto. ¿Quién te ha dicho eso? No me dieron sus nombres. ¿Por qué no te parecerás más, a Wall? Y él sí que tiene iniciativa. <risa> O El empleado virtual Si no encontramos la forma de librarnos de todo esto, estaremos condenados a morir sepultados por la chatarra. ¡Me aterra morirse! Pues vete haciendo a la idea. Esto solo puede empeorar y llegar a un momento en el que no podamos ni trabajar. Pero si tú nunca trabajas. Pero dependo de los que sí trabajan. Es como un delicado ecosistema. No puede haber solo conejos o solo zorros. Tiene que haber de los dos. Y pensar que emigre aquí por los grandes espacios abiertos de los que tanto hablan las canciones country y las agencias de viajes. Jamás me había sentido más traicionado. En algún lugar de la zona no cartografiada de esta empresa, casi criminalmente dirigida, tiene que haber algo de espacio extra. Un cubículo vacío donde podamos almacenar toda la chatarra. Y yo lo voy a encontrar. Es el viejo sec. De hecho, es el joven sec que no hace nada por cuidarse. Perdonad, ¿puedo hablar ya? ¡Sí! Claro. Perdona. Lo siento. En los servicios se rumorea que hay un cubículo extra, vacío, reluciente, prístino que brilla bajo las luces fluorescentes como un faro de esperanza para aquellos que buscan espacio extra. Estás loco, joven que no hace nada por cuidarse. Solo dices tonterías. Así que estoy loco, ¿eh, Zok? Pues coge toda tu porquería y sígueme. ¡Ah! Ah. ¿Por qué habré hecho eso? ¿Será verdad que soy un loco? Loco e incapaz de andar Enhorabuena Según el plano de la planta Debería haber un cubículo vacío Al doblar esta esquina ¡Mirad! Oh, vaya son las leyendas sobre el cubículo vacío, son ciertas. ¿Cómo reluce? Esta preciosidad está para estrenar. Y es todo nuestro. Reclamo este cubículo para ingeniería. Eh, un momento. Hemos andado en círculos. ¿Es que no sabías que había un cubículo vacío al lado del tuyo? Nunca he tenido motivos para ir en esa dirección. Lo importante es que hemos encontrado el cubículo vacío. Cállate. Si no le hacemos callar el secreto de este precioso cubículo será desvelado. ¡Debo sacrificarme! Ah. ¡Hola, chicos! ¿A qué viene tanto jaleo? Dipito, bonita corbata, Hogwart, bonito, pringado oh, de prácticas. Oh, ¿Qué es esto? ¿Un cubículo vacío? ¡No! ¿Qué va? En marketing nos vendría muy bien este espacio para... las cosas de marketing. ¡Es nuestro! Ya sabéis las reglas, los cubículos vacíos, hay que sortearlos. ¡No está vacío! Pertenece a... Um, al nuevo. Se llama... Um, ¡Todd! Es el nuevo. Lo que explica por qué no ha llegado aún. Ah, uh, como es nuevo y eso. No sabía nada de ese tal Todd. Es un tío increíble. ¡Parece de mentira! ¡Que viene todo el mundo! Oh, ya, claro, Todd, t -o -d -d. <ríe> Tu pronunciación deja mucho que desear, creía que habíais dicho Todd. Sí, todo. Si hubieses dicho Tod desde el principio, no estaríamos teniendo esta conversación. Te pido disculpas en nombre de todos. Todd, el viejo Todd, claro, Todd y todo, un tío genial. Adoro a Todd, decile a Todd que me he pasado por aquí. Sí, claro. ¡Uh, por poco! ¡Tengo el bigote húmedo por el sudor! Bueno, buen trabajo, chicos. ¿De dónde has sacado un nombre como todo? De mi cabeza. De dónde saco todas las cosas que digo y pienso. Bueno, ya no me quedan más aparatos obsoletos. Parece como si alguien trabajara aquí. Mira, tengo hasta la placa. Muy bonita. ¿Está todo ahí? Todo, todo. ¿Dónde te metes, diablillo? Todo el mundo en marketing habla de él. He oído que es increíble. Quiero conocerle en persona. Todd ha salido por un asunto importante. Sí, claro. Y mientras vosotros chupones hacéis el vago, Todd va a reuniones importantes con gente importante. No sé cómo puede con todo. ¡Por santo! Santo, ¡Mirad todo esto! El tío debe de ser una especie de genio de la ingeniería. ¿Por qué vosotros no podéis tener un cubículo tan bien dotado como el de Todd? Bueno, la abundancia de aparatos no es lo más importante. Sí, sí, tienes razón, pero Todd parece tener además una especie de cualidad intangible, ese tipo de don que vuelve locas a las mujeres y que hace que los hombres quieran ser mujeres, aunque de confesar que yo quería ser mujer mucho antes de que apareciera Todd. Es como una especie de mago. Sí, eso he oído, eso he oído. Dicen que tiene un espejo que habla y envenena manzanas, ese tipo de cosas. Ah, espera, espera, espera, esa es la madrastra de brancanieves, perra traidora. Tenemos que trabajar. Vale, os veré a todos en la sala de juntas. ¿Crees que puede salir algo malo de todo esto? No veo por qué. Y creo que por una vez estamos todos de acuerdo. ¿En qué? Es que no has prestado atención. ¿Pero qué dice? Ha entrado, se ha sentado y ha dicho, y creo que por una vez estamos todos de acuerdo. ¿Es que no estás de acuerdo? Es difícil hacerse una opinión. Bueno, ya le podéis agradecer a Todd que nos eche a todos ahora mismo. Como nuevo jefe de proyecto, él será el responsable de vuestro trabajo, panda de tarugos. ¿Qué? ¿Va a nombrar a Todd jefe del proyecto? ¡Eso mismo! ¿Tienes algún problema? Sí, os he metido el miedo a Todd en el cuerpo, ¿eh? <risa> Genial. Ahora Todd es nuestro jefe de proyecto. Eso significa que tenemos que hacer su trabajo, además del nuestro. Y del mío. Y el de Wally, como siempre. Eso es un montón de trabajo. Pero si revelamos la inexistencia de Todd, perderemos el cubículo. ¡No hay salida! ¿Qué haría Todd en una situación como esta? Todd no existe. ¡Nos lo inventamos! O sea, no sé. Tiene un cubículo y un trabajo. Eso es lo que yo tengo y existo. Tú no existes. Puede que yo sea un mal ejemplo. Tendrás que esperar. Todd nos ha dado un descanso de seis horas para comer. Ey, puede, el jefe del proyecto. Ahora todo está en manos de Todd. Oh, oh. Esto solo puede significar una cosa. Señor Cadbury, director de recursos humanos, ¿qué le trae por estos lares? He oído que habéis estado alabando a Todd. Sí, más o menos. Su fichero personal está curiosamente vacío. No hay foto, ni historial. Hmm. Muy, muy sospechoso. Uh, en los caminos de Todd son inescrutables. Como no aparezca pronto, tendré que confiscar su cubículo. Veréis, yo no creo en Todd. Retira eso ahora mismo. Todd no existe. Todd solo está en vuestras cabezas. ¿Dónde está tu Todd ahora? Tenemos que inventarnos el historial de Todd para quitarnos a Cadver de encima. Ya estoy en la base de datos de personal. Crear nuevo fichero de empleado Necesitamos una foto ¡Hagamos una fotocomposición! Buena idea Mezclaré nuestras fotos y crearemos a toda nuestra imagen ¡Estamos viendo al rostro de Todd! Y es nosotros según los informes, todos tus empleados obtienen la calificación de bueno. Si te soy sincero, la mayoría de las veces ni siquiera los distingo. Hmm. ¿Y eso no les desmoraliza y destruye su deseo de seguir viviendo? La verdad es que andan un poco cabizbajos, pero pensaba que era porque no bebían suficiente leche. Bueno, eso está muy bien, pero podemos divertirnos aún más a su costa. ¿Ah, sí? Podemos castigarles. ...arbitrariamente. ¿Podemos hacer eso? Sí, si decimos que es política de la empresa. La nueva política es que todos los grupos de trabajo... ...reciban una distribución apropiada de las calificaciones... ...así por lo menos el 20% de tus empleados... ...deben recibir la peor valoración posible. ¿Te refieres a... ...insatisfactorio? Peor. ¿Incompetente? Peor, peor. ¿Te refieres a... ¡Exacto! Si el amado Todd recibe la mejor calificación... ...seguido de Dilbert... ¿Y Alice? Bueno, creo que ya sabes por dónde voy. ¿Me puedes dar una pista? Wally, he tenido que bajar tu valoración de rendimiento de un rotundo bueno al más bajo, que es... Retrasado. ¿Retrasado? Ya sé, ya sé que es un poco fuerte y quizá políticamente incorrecto, pero... Nuestra nueva política es distribuir de forma equilibrada las valoraciones de rendimiento y con Todd por aquí, bueno, él ha subido la media para todos vosotros. Supongo que me acostumbraré. Claro, pero lo harás en otro sitio. La política de esta empresa es la de despedir a cualquiera que haya recibido la peor valoración. Lo más raro es que de repente me siento motivado. Venga, venga, aire. es la mayor injusticia que se haya cometido. Señor, sí, señor. Seguiremos en contacto. ¿Así? ¿Ah, no. Lo he dicho para quitar hierro al asunto. Bueno, adiós. Soy un hombre libre. Esto es un desastre. Si no hubiésemos creado a Todd, Wally -E aún conservaría su puesto y nosotros no tendríamos que hacer el trabajo de Todd, además del nuestro. Todd debe morir. Le dejaremos tal muerto que nadie recordará que una vez existió un tal Todd. Generalmente matar gente me parece mal, pero aquí está justificado. ¿Cómo matamos a alguien que no existe? Indirectamente. Destrozaremos su reputación. Todd está a punto de convertirse en el jefe de proyecto más incompetente de la historia mundial. Manda un email en nombre de Todd a todos los empleados. Muy bien. ¿Cuál es la teoría del mundo para un proyecto? ¿Qué tal aquel lifting en lata que creamos hace unos cinco años? Ese que reducía las cabezas y las dejaba del tamaño de una nuez, ah. ¡perfecto! Todd va a sugerir reintroducir el lifting en lata. ¡Su reputación quedará por los suelos! ¡Mmm! de Todd. Lifting en lata. Esto podría funcionar los tío, si no es que eres un cagado. Oh, tío, ¿por qué no nos perforamos algo, tío? ¿Una ceja o así? ¿Y si eso me deja la cabeza enana para siempre, colega? Tío, el piercing está pasado, Lo guay es reducirse la cabeza. ¡Dispara! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me toca! ¡Oh, tío! ¡Te <risa> queda genial, <risa> sí, es increíble, increíble. Vamos, que no me lo creo. Estoy alucinado. Un sinónimo de confundido para cada día. Y desconcertado. Y jueves. Entonces supongo que este es el fin de todo. Sí, o lo sería si no fuera porque es el mayor éxito que ha tenido esta empresa jamás. ¿Qué? ¿Quiere alguien unirse a mí en una alabanza a todo? El lifting en lata es nuestro nuevo producto estrella. Tenemos el 100% del mercado y en una semana hemos ganado un millardo de dólares que, según tengo entendido, es más que un millón y menos que un pillón. Oh, no, no puede ser. Según parecen, encogerse la cabeza se ha puesto de moda. Es lo que hacen ahora los chavales para atormentar a sus padres. Toman nota de otra idea en la misma línea. Amputación en bote. Quizás te sea un buen momento para decirle que nosotros fuimos los responsables del lifting en lata. Tod no tuvo nada que ver. ¿Cómo te atreves? Esto es obra de Todd. Si pesara 30 kilos menos y si fuera 30 años más joven, un 30% más fuerte y 30 veces más alto, te ibas a enterar. Ahora salid todos de aquí, Ir al cubículo de Todd, rogad, rogad. Rogad y suplicad su perdón. Yo estaré en mi despacho haciendo una cosa de alto nivel, respirar. No lo cojas. ¡Pero no soporto que suene! Tendrás que aguantarte, Howard. Es la única forma. Si no contestamos a su teléfono ni a sus emails, si no organizamos sus citas, si no ordenamos su agenda, si no le hacemos los recados ni su trabajo, entonces Todd volverá a la nada de donde vino. Y perderemos el cubículo. Mejor perder el cubículo que el juicio. ¿Por qué estáis vagueando en el cubículo de Todd? Estamos esperando a que vuelvan. Cuando lo haga, decirle que recoja sus cosas. ¿Por qué? ¿Le ha despedido? ¡Oh, oh, oh! No, no, yo diría que no. Le vamos a dar un despacho de esquina. ¿Un despacho? Yo llevo en esta cutre de empresa 10 años y sigo en un cubículo. ¿Y llega Todd y le dan un despacho? ¡Se acabó! ¡Ya estoy harto! cómo puedo...